desarrolla en el marco de la Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional. Dada la naturaleza de la universidad encargada de la formación del profesorado, es fundamental tanto para la práctica profesional de profesores en formación inicial como continuada, articular las investigaciones que se desarrollan dentro de las universidades junto a las que se desarrollan en las escuelas. Este MOOC es importante porque va a posibilitar crear un ambiente virtual de aprendizaje colaborativo. Los profesores participantes de este curso podrán desarrollar estrategias didácticas a partir del abordaje de las cuestiones sociocientíficas y específicamente podrán participar en una comunidad online para abordar y reflexionar dichas cuestiones. En este MOOC encontraremos elementos importantes sobre lo que significan las cuestiones sociocientíficas y ambientales, ¿Cómo trabajan estas cuestiones sociocientíficas en la práctica? ¿Y de qué forma, en un programa de formación de profesores en la interfaz universidad-escuela, podemos cualificar la práctica del profesorado? Las cuestiones sociocientíficas son controversias que abarcan asuntos que tienen un impacto social y una fundamentación científica y tecnológica. Los profesores tenemos la necesidad de diseñar currículos propios en los espacios académicos que permitan entender el currículo no como algo estático o meramente prescrito, sino como un espacio de innovación, intervención e investigación educativa, siempre ligado a la formación continuada del profesorado. Entre las habilidades que desarrollarán los participantes del curso están el desarrollo de estrategias didácticas de las cuestiones sociocientíficas para aplicarlas en el aula. En los estudiantes se generará un pensamiento crítico y una reflexión en cada una de las temáticas trabajadas en el currículo. A su vez, podrán definir y ejemplificar las implicaciones que tiene cada uno de los aspectos que involucran las cuestiones sociocientíficas, como son el científico, el tecnológico, el social y el ambiental. Finalmente se desarrollará un, una actividad en clase para involucrar a sus estudiantes en una, en una reflexión crítica. En aras de que el curso se desarrolle bajo un enfoque teórico práctico, se presenta un currículo abierto y flexible con algunas actividades y experiencias de profesores con contenidos e intencionalidades construidas a propósito de las propuestas y actividades que cada uno de ustedes desarrollará. Tradicionalmente, estamos acostumbrados a los espacios presenciales. Por supuesto, no podemos abandonarlos y representan un elemento fundamental de la formación del profesorado. Pero los ambientes de aprendizaje virtuales nos generan otro tipo de interacciones, nos generan otro tipo de actividades, inclusive otro tipo de sentidos y significados sobre lo que significa aprender a ejercer la profesión. Preciadas colegas, yo los quiero invitar a cursar este MOOC sobre cuestiones sociocientíficas como estrategia didáctica porque tiene una intención de entendernos como profesionales de la educación no acabados, sino como sujetos inacabados y porque es una oportunidad para dialogar sobre lo que hacemos en nuestras aulas con colegas en ejercicio, con colegas en la formación avanzada. Entonces ahí los esperamos, ahí estaremos poniendo a prueba nuestras capacidades digitales y nuestra capacidad también de aprender en red. Hasta pronto.